Ha influido el modo que vemos y sentimos la Navidad, pero Charles Dickens no escribió esto con esta intención. De hecho, su principal motivación es que necesitaba un éxito. A su anterior libro no le fue nada bien, así que la editorial le amenazó con bajar su sueldo si su siguiente libro no era un éxito. Empezó a escribir una historia en octubre que tenía que estar lista para diciembre. Tres semanas tardó en escribir un cuento de Navidad. Y una cosa estaba segura. Marley estaba muerto tan muerto como el padre de Hamlet. ¿Y quién estaba ahí para afirmar su muerte? Su único administrador, su único socio y su único amigo. Scrooge. Un personaje ávaro al que solo le importa una cosa, el dinero. De hecho, desprecia todo lo demás. Hasta tal punto que niega dar un día de vacaciones por Navidad a su único empleado. Odia hacer cualquier cosa que no genere dinero niega ir a cenar a casa de su sobrino y donar dinero a la caridad. Cuando le preguntan si le importan los niños pobres, bueno, es que ¿acaso no hay orfanatos y comedores públicos? Y con esa mentalidad, ve normal que no quiera soltar ni un penique a uno de los niños que cantan villancicos casa por casa. Y en la suya no falta de nada. No porque su mansión esté repleta de cosas, más bien porque tiene justo lo que necesita para sobrevivir. De hecho, por no tener, no tiene ni muebles de más. Todo esto suma su codicia. El personaje no quiere dinero para comprarse lujos, ni para fardar de tenerlo. Para este viejo gruñón, el dinero es subjetivo. Y cuando quieres algo y lo tienes, no te puedes separar de él. Esto sería parte de uno de los cinco actos que conforman la obra. Cada capítulo es un acto completo. No es casualidad que la primera página del libro se mencione a Shakespeare. Concretamente a Hamlet, para remarcar la importancia del fantasma de su padre. Pero también para confirmarnos en qué se basa la obra. Este primer acto tiene todo lo necesario. Nos presenta a su protagonista y a los personajes que le rodean. Y con todo ello también vemos la necesidad moral que tiene Scrooge, que es básicamente dejar de dañar a la gente que tiene a su alrededor con su actitud arrogante. Y como veremos más adelante, también le dañará a él. Puede que Scrooge fuese la representación de su editorial, pero os falta contexto. Dickens escribió esta historia en el Londres de 1843. En ese entonces, el trabajo infantil era el pan de cada día, y los trabajadores no eran más que herramientas para los empresarios. El propio Charles se vio forzado a trabajar cuando era niño, así que decidió escribir esto, pero no desde el punto de vista del trabajador. Entonces la historia no llegaría a los que realmente necesitaban hacer el cambio de mentalidad, los empresarios. Por eso es muy importante que veamos cómo al principio el protagonista trata a los personajes. Luego, todas estas acciones traerán consecuencias. Pero la cosa más importante es que Marley está muerto. Scrooge, ya ha terminado su día de trabajo. Llega a la entrada de su mansión. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Habrá sido solo una ilusión. Una vez dentro de casa, Scrooge se acomoda y empieza a comer. Pero no está solo. Algo la acecha. Marley aparece atado con cadenas y varios baúles, llenos de dinero. A Scrooge le recorre una sensación por todo el cuerpo que le hace temblar. Niega la existencia del fantasma de su antiguo compañero. Este le avisa que si sigue el camino que está llevando, va a tener que arrastrar toda su fortuna a sus espaldas, sin rumbo alguno tres fantasmas le vienen a visitar para mostrarle lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que sucederá. No tiene opción y como ha venido, se va. Esto sería justo antes de terminar con el primer acto, el despertar, donde el protagonista pasa de no saber lo que necesita cambiar a darse cuenta de ello. Pero antes de este cambio va a dudar sobre todo esto, entrando así en el segundo acto. Y Scrooge no da crédito a lo que acaba de suceder. El tiempo pasa y todo está igual, hasta que pasado medianoche, su reloj empieza a dar vueltas como si de un día entero pasase. Un fantasma con el tamaño de un niño, pero la apariencia de un adulto se le aparece. Su cara es un aura que cambia de forma al pasar el tiempo, un ser viejo y joven. Este fantasma le transporta a otra época, una época ya vivida, en un sitio muy familiar. Tan familiar que el propio Scrooge empieza a reconocer con nostalgia las personas y lugares por los que van sobrevolando. No parece estar enfadado o asustado. De hecho, tiene tanta alegría que no parece el mismo. O al menos es así hasta que llegan a su destino. El viejo Scrooge se ve a sí mismo, solitario en el orfanato. Nuestro viejo gruñón se apiada de él. De hecho, al verse a sí mismo, le recuerda a aquel niño que negó unas monedillas hace tan solo unas horas. Su hermana pequeña, en este recuerdo pasado, llega al orfanato. Y le dice a Scrooge que por fin su tío acepta que pasen las navidades juntos. El viejo piensa en el futuro hijo de aquella niña. Después de un duro día de trabajo para el ya no tan niño Scrooge, toca celebrar la Navidad, nada menos que con un baile. La nostalgia que está sintiendo aquí nuestro viejo cascarrabias es inconmensurable. Lo que al principio del día era una entidad rígida y agria, ahora es enérgica y alegre. Incluso puede que eche de menos estas sensaciones que había olvidado. Hay una chica que parece ser bastante íntima con el joven y cálido Scrooge. Ahora ambos están en el actual negocio de Scrooge. Pero él ya no es tan cálido, ni ella parece tan feliz. El joven Scrooge está negando muy malas maneras un préstamo. Se comporta como el viejo y frío gruñón de esta mañana, solo que sin ninguna gana. Este discute con ella. Nuestro Scrooge se suplica a sí mismo que no la deje marchar. Pero ya es demasiado tarde, pues ella ya tiene otro marido y varios hijos. Y también ganas. Ahora estamos en el mismo día de la muerte de Marley. El marido de ella llega para recordarle la existencia de nuestro protagonista, solo para reírse del viejo y solitario cascarrabias. Scrooge, se queda frío. No es que se muestre frío. Está frío, vacío por dentro. Aquí se muestra la parte humana del empresario, ver su reacción al verse a sí mismo de niño, cómo lo disfrutaba en las fiestas y, básicamente, cuando perdió su humanidad, hace que empaticemos con él. Porque si durante todo el libro hubiese mantenido su línea de despreciar absolutamente todo lo que está sucediendo no merecería la pena seguir leyéndolo. Recordar con nostalgia el pasado es algo que nos sucede a todos y ver cómo él se arrepiente hace que podamos conectar con él. Todo esto siguiendo lo que sería un segundo acto, primero dudando del fantasma y conforme pasa este primer viaje en el tiempo, acepta que sus formas no están bien y que el dinero quizá no es tan importante como estar con las personas que más valoras. Si tuviéramos que describir la estructura de este fantasma sería de menos a más y de más a menos. Scrooge empieza triste y solo. Su felicidad aumenta conforme la gente le rodea. Cuando él empieza a ser más frío y centrado en el dinero. Más solo e infelices. Vemos qué le ha llevado a estar donde está. Pero la noche no ha terminado y todavía quedan dos fantasmas por llegar. ¿Realmente Scrooge está aprendiendo algo? Pero al final, después del primer viaje de lo que más se preocupa es de sus caras cortinas. Aún así, espera atentamente el siguiente fantasma. Temblando, su mirada nerviosa recorre toda la habitación a la espera de encontrarse algo extraordinario. Viene Bluth de la habitación del lado. Va temeroso de lo que se pueda encontrar. Cuando abre la puerta, ve un gran banquete. La comida casi se desborda por la mesa y en medio de la sala un gran hombre que parece nunca haber pasado hambre. Está sentado a la espera de Scrooge. Esta entra en la sala. Quiere negociar con el fantasma, diciendo que ya ha aprendido la lección, pero el fantasma parece no importarle demasiado. Al final, ambos recorren la ciudad de Londres usando la habitación como vehículo. Llegan a la casa del empleado de Scrooge. Allí conocen al pequeño Timmy, enfermo y con altas posibilidades de morir. A pesar de ello, y de la poca comida que hay en la mesa, parecen ser felices. Scrooge se sorprende al ver esto. Se pregunta sobre cómo puede ser tan feliz teniendo tan poco. Le pregunta al fantasma si él puede ayudar al pequeño Timmy. El fantasma le responde con un Bueno, es que ¿acaso no hay orfanatos y comedores públicos? Posiblemente es la primera vez que Scrooge ha sido receptor de esta frase. El impacto de la misma le dejó sin palabras. Esto es el midpoint, la mitad de la obra y del tercer acto. Parte fundamental del libro, donde el protagonista aprende lo más importante. Evidentemente, el peligro tiene que seguir creciendo, pero lo que aprende aquí es lo que realmente le hace cambiar y reflexionar. En este caso, ponerse en la piel de aquellos a los que ha dañado anteriormente. Después de esto, se dirigieron a casa de su sobrino. En ella están dando una fiesta. No se tarda en mencionar al espectador de la misma. A pesar de los desprecios, su sobrino le defiende a capa y espada. De algún modo, estos insultos a su persona no se sentían tan mal. Se habla entre risas y sonrisas. Scrooge no quiere marcharse de esa fiesta. Y mi interpretación aquí es que a pesar de las personas que le desprecian en esta fiesta, hay dos cosas que le traen nostalgia. Una sería su sobrino, que al final le recuerda a su hermana, la única familia que le queda. El fantasma anterior le recordó el amor que sentía hacia ella. Es por eso que disfruta de la fiesta, porque está su sobrino. Además de que el ambiente no era muy distinto del que se respiraba en aquellas fiestas que participaba cuando era más joven. Todo este capítulo son básicamente payoffs. El payoff es la consecuencia de un setup, que es, como la propia palabra indica, establecer algo. Este setup es una acción que se va a cometer al principio de la historia, que luego, aunque la acción parezca mínima, va a tener una repercusión bastante importante dentro de la trama. Por ejemplo, cuando éste le pregunta al fantasma si puede dar algo de la comida que le sobra, el fantasma le responde con las mismas palabras que él ha dicho anteriormente. De modo que una de las muchas afirmaciones que le han dicho al principio, se vuelve en su contra. Pero los mejores ejemplos vendrán más adelante. Al final del capítulo, el fantasma revela a dos niños bajo su túnica. Dos niños pobres que cuando crecen se ve que han tenido que recurrir a métodos de vida que han acabado con su moral. Niños que si Scrooge hubiera ayudado no estarían así. El fantasma de las navidades presentes muere dejando paso al siguiente. Su forma de morir es envejeciendo muy rápido, queriendo dejar claro lo que se viene a continuación y diciendo que se le acaba el tiempo a Scrooge. La túnica negra del último de los fantasmas nos impide ver su cara. No emite ningún ruido, ni siquiera habla. Scrooge habla más de lo que nunca ha hablado. Parece que el silencio del fantasma le inquieta. La única reacción del fantasma es señalar a varias personas que están hablando entre sí. Estas están hablando sobre un muerto y parecen estar relativamente contentas de su muerte. Scrooge reconoce a estos tipos como empresarios con los que ha tratado. Por más que se busca a sí mismo, no se encuentra. Caminan por las calles por las que él siempre pasa. Incluso miran a su propio negocio, pero él no está. En una casa hay tres personas robando las pertenencias del muerto incluidas sus cortinas, mientras hablan con desprecio de él. Scrooge suplica al fantasma que le lleve a algún sitio en el que la muerte de esta persona le haya provocado alguna emoción a alguien. Y el fantasma le lleva a una casa, donde hay una pareja feliz por la muerte de esta persona, ya que esta muerte significa su salvación financiera. Scrooge quiere conocer al muerto. El fantasma le lleva a su tumba. Nuestro protagonista se acerca a la tumba y lee su propio nombre. Está aterrado empieza a suplicar al espectro que ha cambiado. Que le dé una segunda oportunidad. El fantasma se le para a señalar la tumba. Pero Scrooge seguía suplicando y diciendo que ya no sería el hombre que fue. Pero el fantasma permanece firme. Y antes de darse cuenta, Scrooge estaba de vuelta a su habitación, en su cama. La noche ha sido un repaso a la vida de Scrooge. Le hemos visto crecer y cambiar, pero no solo por los viajes temporales también como personaje. Con este último fantasma hemos llegado a la autorrevelación, el penúltimo paso antes de terminar la historia y el arco de nuestro cascarrabias. Estos siete pasos se complementan con la estructura de cinco actos de la cual llevo hablando todo el vídeo. Lo que acabamos de ver es el cuarto acto, donde se plantea una nueva duda. Una duda que marca el camino que debe seguir el personaje. Mientras que los primeros fantasmas mostraban acciones irreversibles, ya que el pasado no se puede cambiar. Y es en este acto donde se plantea la duda. ¿Podemos cambiar el futuro? Pero eso no es todo. En este capítulo se explora una de las primeras capas que vemos del personaje. El miedo. Lo consigue a través del misterio. Todos sabemos que el hombre muerto era Scrooge. Pero al solo insinuarlo, se genera un conflicto. Antes de confirmar nada, vemos qué piensa el mundo del cadáver. Scrooge, como espectador, se apiada de él. A pesar de esto, no para de buscarse por todos lados, incrementando de esta manera su miedo. Si se hubiese revelado desde el principio que el cadáver es él, no hubiera terminado de avanzar, pues no terminaría de comprender por qué su actitud le va a llevar a esto. Es que ni siquiera su sobrino, que es la única persona en todo el libro que le aprecia, lamenta su muerte. Su muerte sería el payoff al setup, que sería todas las acciones que ha hecho a lo largo de su vida. Dickens contaba con esto, que los empresarios de la época estaban a tiempo de redimirse. Y con todo, también transmitía un mensaje sobre los valores de la Navidad, que se deberían de aplicar también a lo largo del año. Estar con la familia, compartir experiencias con tus seres más queridos... Básicamente, la moral de una buena persona, que es... Trata a los demás como te gustaría que te tratasen. El último acto debería ser el segundo despertar y la reaceptación de la necesidad moral que tiene. Además, que el personaje ha de ser la mejor versión de sí mismo. Claro que esta historia puede conectar con otras estructuras muy bien conocidas. Pero al final todas son variaciones de la misma. Son pasos a seguir a la autorrevelación y nuevo equilibrio de la historia. Donde el viaje ha cambiado por completo al protagonista. Y no tiene que ser solo el protagonista. También puede cambiar el mundo, otros personajes. Pero de estructuras ya voy a hablar en otro vídeo. Solo quiero que os quedéis con esto. El final tiene que dejar claro el mensaje de la obra. Es por esto que al despertar de la pesadilla, Scrooge escoge vivir. Escoge asistir a la comida que prepara su sobrino. Escoge donar a la caridad. Estar de buen humor y no ser tan tacao. A aumentar el sueldo de su empleado, aparte de darle un merecido día libre. Ayudar al pequeño Timmy y a todo aquel que lo necesite. El mensaje está claro. Las personas importan más que el dinero. Scrooge escoge ser persona antes que empresario. El libro fue un éxito, uno que ha perdurado hasta el día de hoy, pero no solucionó los problemas financieros de Dickens. Aún así fue lo suficientemente relevante para que Charles empezase a relatarla en teatros hasta el año de su muerte en 1870. Incluso han habido incontables adaptaciones en el cine sobre esto, pero si realmente queréis escucharme hablar sobre alguna adaptación, aquí tenéis un vídeo sobre la naranja mecánica. Pero lo importante es, antes de ver este vídeo, ¿Qué te transmitía a ti la historia? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Si te ha gustado el vídeo, compártelo, dale like y suscríbete. Soy piloto Rasbo y espero que disfrutes de estas navidades.